Las regiones de difícil acceso como la región amazónica y Orinoquía y en especial el Centro cadena se han visto afectados en sus procesos de enseñanza-aprendizaje por la conectividad y la falta de bibliotecas bien dotadas que brinden apoyo a la formación profesional integral. Estas antenas satelitales durante varios años han demostrado no ser estables en su funcionamiento como lo demuestran los informes en los que se manifiesta que además de las condiciones climáticas como la nubosidad, las lluvias y manchas solares, las fallas de los satélites o impactos espaciales pueden causar la total incomunicación como pasó el pasado mes de abril de 2019. Sin embargo, donde hay un problema existe una gran oportunidad, dicen los sabios. Apoyados en la experiencia de nuestros investigadores en pedagogía, programación y proyectos de telecomunicaciones, se busca no solo brindar una solución viable y sostenible para el centro, sino para todos los centros del país que continuamente evidencian la necesidad de más ancho de banda. Buscamos con la GDA un cambio radical en el apoyo a la formación, aprovechando el uso del espectro radioeléctrico y la fibra óptica subutilizada en otros centros del país. La CDA es un software desarrollado para ser utilizado de forma portátil en un PC, acondicionado especialmente como servidor, que brinda conectividad en los ambientes de formación y que como resultado de esta investigación busca proyectar la creación de la red libre educativa más grande del país.